de aquí, claro... Sí, que te hemos yo la fallo, hemos No, no, no, no, no, no, no, no, tío? A lo para Ah, puede ser. 27 de verano, así, ¿no? De correr sí, <cười> <cười> oh. ¿Qué tal? Bien, bien. <cười> las cosas, de por afuera. Sí. Sanidad, pública Sanidad pública y universal. Sanidad pública y universal. Sanidad pública y universal. Ni un euro para los conciertos. Ni un euro para los conciertos. Ni un euro para los conciertos. Sanidad, Sanidad pública y Universal. Sanidad Pública y Universal. Sanidad Pública y Universal. Gobierno, atiende. ¡Fuera las patentes! ¡Gobierno atiende! ¡Fuera las patentes! ¡Gobierno atiende! ¡Fuera las patentes! Fuera las patentes. ¡Nada, nada, nada! Para la privada, nada, nada, nada. Para la privada, pacientes esperando, políticos robando, pacientes esperando, políticos robando, pacientes esperando, políticos robando. Político político político robando, pacientes esperando, políticos robando. Político robando. No, es la <risa> edad. chaval, Enrique, joder. a pero en el coche. Y a poco, pero luego disfrutar, luego hay que subir la Hasta aquí. ¿tale? Sí, de noche estoy. Yo dormí de noche, sí. Estoy... Bueno, o sea, que es que, si no sea... duerme mucho te junte el día, Pero, después, ¿no? Claro. Pero luego está destrozado. Sinceramente luego me vaya a la coma, me voy a echar a todo Yeah. Uh -huh.